La nanita, na, na, nanita, na, nanita, eh. Ay, papá, por favor. es que a mí me encantan los villancicos por ejemplo el tutaina tuturumaina ¿quién dijo que era una tuturumaina? una tuturumaina es lo mismo que una, lo que cuida a las nanitas nanas porque a mí uno una de los villancicos que siempre me ha fascinado es beben y beben y vuelven a beber los, los peces en el río que beben si un pez ya está en el río, ¿cómo hace para beber agua? Si ya está bebiéndola, cuando respira. Beben y beben y beben a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Beben y beben. Los, be los peces ya beben porque están en el río, entonces andan bebiendo. Todo. Gente tan bebida. La Navidad es importante tener mesura con lo que uno come porque muchas veces está la cena de Navidad o la cena con los parientes y uno termina lleno. ¿Y dónde hace uno? Si en el baño del piso del interior o en, el, o en el baño que da de emergencia hacia la sala. Esa es la gran duda que yo tengo en Navidad. entonces Porque si uno uno les pide el baño más adentro de la casa de los parientes, dicen, oiga, Fabio, ¿cómo se ha vuelto de de, de, de, de conchudo, de concha, de, de, de ir al baño del interior? Pero, pero pero entonces les hago acá en el baño de emergencia, porque es que uno come mucho y uno y uno allá a las 12 de la noche ya uno está lleno y uno está que aguanta y que aguanta y que aguanta y eso. Entonces, entonces yo prefiero llegar y decir, vea, me perdonará pero yo voy a pedir el baño de la alcoba matrimonial, porque tengo una urgencia. Y, en la, y, y, y esos baños de familia, de alcoba matrimonial, son una maravilla, porque allá sí hay toallitas, hay, hay más perfume, hay más cosas. Entonces es un consejo que doy a la gente, para que por favor se regula la digestión, en navidades se cuiden de comer en exceso y traten de usar el baño de la alcoba matrimonial de la casa que visitan o del apartamento que visitan para el 2 y para el 1 si sí el del baño de emergencia, es un consejo que do por el respeto a la familia. Ay papá, qué asco, voy a borrar esto.